El concepto de la producción es la organización, es los, los, son el productor y su equipo de producción, tienen que entender qué es lo que se quiere hacer, cómo se tiene que hacer tienen que diseñar el, un día por día de, de qué se va a rodar por día justo con el asistente de dirección hacer un desglose una descripción de, de las cosas que, de las necesidades que hay por áreas desde un desglose de la utilería desde, el, desde los equipamientos que necesitan y, y ver cuál es la forma de que esas cosas estén eh, en el lugar del rodaje eh, cuando se necesiten. También responsables de que donde van a filmar se pueda, haya luz suficiente o que hay que llevar un generador o prever que el lugar esté abierto hasta las 10 de la noche y no hasta las 6 como todos los días. Todo el tiempo cuando uno produce está previendo qué va a pasar después. Siempre uno tiene que mirar... 10 horas más para adelante, pues si no, te, te pasan las cosas y vos no lo pensaste. Entonces, otra, si uno con sentido común y con previsión, puede llevar adelante un, una producción audiovisual. Para mí es muy importante la parte del desarrollar. Cómo va a ser, mejorar las versiones del guión, pensar en soñarlo, ¿no? poco soñarlo desde la parte artística y también soñar cómo uno va a hacer para financiarlo, ¿no? Es el momento donde uno empieza a darle forma a nivel artístico y a nivel económico. Por un lado a nivel económico lograr que, to que, la que todas las actividades se lleven en tiempo y forma económica y por un lado artístico es ver que todos los, tra que todos los equipos trabajen hacia un mismo, con un mismo fin. Si no planeaste algo y no planificaste algo, se ve en el rodaje se pierde mucho tiempo. Cada tiempo que se pierde, no solo se pierde en calidad de imagen, sino que se pierde económicamente porque son horas extras y vos en todo, son horas extras, son días de más, son materiales que vos gastas más en un lado y después, como vos tenés una, una plata X para usarlo, después se te complica mucho... Decir, bueno, gasté más en esto, bueno, después sacrifico de otro lado. Entonces, para un productor es muy importante que haya una planificación muy exacta, siempre preservando la parte artística. Es, para mí hay dos momentos que se escriben eh, los proyectos. Uno es en el guión y otro es en, en la edición no son más las páginas de guión, sino es lo que hizo el director, que muchas veces es, ot es otra película la escrita o el material te, te permite editarlo de otra forma, compaginar esas imágenes dándoles otra significación. Yo como productora o productora ejecutiva tengo un jefe de producción que es el responsable que va a trabajar por un lado con el presupuesto y por otro lado con la planificación del día y va a llevar adelante lo que es el rodaje y el día por día, desde la, y es quien organiza el set de rodaje junto con el asistente de dirección. Hay otro equipo que está dentro del equipo de producción, que es la gente responsable de locaciones, que son quienes buscan las locaciones en conjunto con el equipo de producción y el equipo de, de arte. Eh, y van a ser los responsables que esa locación, este, ese lugar para filmar, esté abierto eh, cuando necesitemos, que podamos usar lo que se necesite en el lugar, que podamos pintar una pared de rojo y después volverla a pintar. También tenés que prever dónde vas a poner el, la comida, porque muchas veces estás en un lugar y decidiste poner la comida al lado de, del lugar que vas a filmar y después te das cuenta que, que tenés ruido y no podés, entonces perdés tiempo en cambiarlo. Hay muchísimas cosas que tiene que... Eh, que son parte del equipo de producción, que tiene que ver con la organización y logística del día a día y de la, y lo interno de, de rodaje, que son cosas mínimas pero son muy importantes para que, la, eh, para que el equipo funcione. Con el equipo de dirección, desde un lado organizativo con el director, con, desde un lado artístico, con el, con el equipo de fotografía desde un lado logístico, cómo preparan las cosas, qué necesitan, qué no necesitan, eh, con el equipo de arte también, con el de sonido también, con la postproducción, es un equipo que tiene que saber obligatoriamente un poco de todo, porque todo pasa, pasa por ellos y uno tiene que estar muy preparado para eso, porque si no sabes también lo primero que sufre es la película.